Prima. acá a ordenar todo el inventario no sé cómo ordenar esta mierda boludo bueno bueno tengo que esperar 4 minutos para que se abra el ascensor y me va a caer el bicho de mierda este otra vez dale dale vení, bicho dale vení, bicho comprobar revila la compuerta sí dale dale parece que va a tardar un rato <risa> <risa> <risa> se me ha quedado bugueado. uy la puta la creo que este le voy a tener que agarrar a tiro uy uy uy uy, uy. Uf. No, no? no toque no gastar las balas porque es al pedo, no se me va a morir y no, se, no lo matas nunca este. ¿Vos así? Sí, es al pedo que, que, le, que le, le pelé. Me toca alejar y la concha de tu pura concha puta. Yo pensé que algún tiro le tenía. No, que... es al pedo, tipo, es al recontra pedo. Tipo, me tengo, tengo que colar de él nada más. Y, a y esquivar y lo que sea, ¿Ves, mira? Y esquivando balas con mi bicicleta voy a casa de punta. ¡Listorti! Mm. ¿Ves? Chau, boludo. Lo que sí tengo de, que hacer es tirar los... Cosas sin que me voy ¡Mierda, mierda, a mierda, a comer mierda! comer un par de verga. Esto, Tumbar. ¡Tummando el club che! ¡Ah, los huevos que tengo un poco de sarna la, la, la, No, la, la, alguna vez? Sí. no hice. Si no tuviese, si no hubiese tenido varicela, estaría preocupado, boludo. Vamos, vamos. ¿A qué la tuviste? Tu y No tengo idea, pero sé que la tuve y me olvidé de cómo fue haber tenido varicela, boludo. Pero Yo la tuve a los 15 años. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, se la ¿En poró? el secundario? Sí. ¿Cuánto no dura la varicela? ¿Cuánto dura? Sí. Y a mí me duró como... Pues la varicela es algo que tenés una vez y después ya está, ¿no? Sí, pero no sé lo molesto que es, amigo. No sé me pica... Oh, boludo. Me picaba todo. <risa> Literalmente todo. Uy, qué estúpido esto. Oh. Mira cómo lo voy a boludear, eh. Ay. Ay, este puto. ¡Dale, dale ascensor! <risa> ah, es el ascensor de la facultad que apretó el <risa> botón y vino a la media hora, boludo. Eh, yo la vez que fui a la facultad, el ascensor era de madera. En sentido de que era más lento que una patada en... No, y me pegó un golpe. La concha de tu madre, león La concha de, bueno, de tu madre. Rebícate con esta. bueno, vosotros, ¿qué, qué, qué, ¿qué haga ¿Vos también? La chinga de guata qué... Alpha, que... hasta aquí no le pegue vos tampoco. Es que no lo estoy pegando, pero ya está bien que no le pegue, Agacharse. porque no, no, se, no se muere y se alpegue. Agacharse. Lo mata después, creo. No me acuerdo ya, boludo. Uy, y ahí, qué pelotudo. Rico gancho. Acerca mucho. ¡Dale! ¡Dale! Como sencora, na, na, na, na, na, yo soy libre Como JUAN hablo, Como Juan libre Como asunto el, tío, tío, el de la prisión Y viene ¿Cómo? aquí a afanar Como tutum tum tum Libre No me hace la letra y saber lo que es al fin la, la libertad no sé por qué siempre termino hablando de la bosta no <ríe> chalpato uy boludo casi le agarro y me pega la puta madre Leon, para otro lado es no puedo ya weón. cuatro mil la re paraguayo chingo va la bota que es que no puedo no ah, ya me voy a ya que... Ya que no te a que tengan ya pa, chingue, pa. Ah, ahí tenía la lata de cerveza en la mano viste <ríe> Ya que la... ¡No, boludo! ¡Ya que me dice, boludo! ¡Ya voy a ganar! Dale, León, por favor, apúrate, man! Ya que me duele el pecho, ya weón? Bueno. <risa> ya que no, ve. Bueno. No te... uy, uy! uy. Ya chingo, bueno. ¡Ay, ay, ay! Ya, pues, papá, dónde vamos? Ya tengo que hacer rebote. ¡Man, ya pasaron más de 4 minutos, hijo de puta, puta, puta, puta! Ya que tenía que hacer reboque. <risa> eh. Tengo que hacer reboque. Jajaja <risa> <risa> Boludo, pero es muy <risa> estúpido, León. Y sí, sí boludo, qué, qué conclusión. Oh, he otra vez. Y te estoy persiguiendo. Vienes, que te Estoy esperando que ella venda allá acá en el movimiento. Ay, se ya Ay, atacó la crepa. De abajo oh, me viene ahora, boludo. Ahora te la uh, boludo. <risa> no, no, no te, te hace daño. La... Che, pero de abajo ahora viene, boludo. La hoja de arriba, ¿eh? la tijereta paraguaya. Te agarramos la pichila te la dejamos trujar. <risa> ¡La pichila! ¡Basta, bicho de mierda! ¡Basta! ¿La ¡Basta, wey! <risa> Era todo. Era... Ten tenía todos los idiomas, <risa> León. <risa> Era multi. Eh, es que sí, porque León es. es medio... Me multi. <risa> plataformico, ¿eh? Multifacético, ¿no? Multi. multiidioma. ¡Ay, la puta madre! ¡Bue! ¡Pero boludo! Es que yo tengo que ir a casa, que tengo que a la casita. Comí. Comí. Levantale, levántale, levántale, que quedó. Pastada. Che, ¿qué pasa si lo.. Si lo rompemos en la vida, boludo? ¿Lo mato de una? Claro. ¡Lo maté! Yo te dije que. ¡Lo maté! Y pero si no íbamos a estar hasta pasado mañana con el reboque ¡Para, lo maté. Y, y ¡Inmediatamente ya me deja! Adiós. ¡Ya, weón! Es ¡Eh! No lo puedo creer, boludo, no lo puedo creer! Ya, boludo, no puedo creer que te, te, te tenemos que ir a buscarlo a ti, todas las carreras. Bueno, y nos van a tachar de racista. No, no es de racista. Es, es, es, yo, es imitar los diferentes yo, mira, yo he conocido. Yo he conocido, te juro, he conocido a todos los. A todos los posibles, eh, he conocido hasta rusos, boludo, de, de juntas, de fans. <risa> no, he conocido hasta un japonés, amigo, me regaló un manga. No pude ser tan copado ese tío. ¿Qué onda, Pide, ¿eh? Pibe, si estás viendo, ¿no? Te mandamos un abrazo. Hubo una vez que me conocí un peruano que era lo más, boludo. Peruano, vos también te mandamos un abrazo. Ah, este fue el hijo de puta, ese. mira esto fue antes. Captura a la chica, le dijo Adam Sandler, boludo. Adam Alexander Viceno, sí, boludo del otro Iván Drago de Rocky 4. <risa> Está re papoteado, boludo. Uy, qué feo que bueno sí. y muchos besitos en la puntita. <risa> ¿Por qué me pone la imagen de Ashley Wood? así? Uy, sí. Qué extraño, León. <risa> te, te escribo todas las noches. <risa> ya, ya voy, Ya voy, ya. Ya le voy Ya, voy. <risa> ya le voy, hazle. Hazle. <risa> <risa> <risa> <risa> Ay, Dios mío. ¡Oh, sí! combinar. y usar. Okay. Yeah. Oh, no hay nada Otra usar, vez. No me comento cervecita tú? después de la brega. <ríe> <ríe> que welcome, dame gratis, porque si no te <ríe> reclamo una foca en el cogote. <ríe> que welcome, dame gratis. <ríe> que welcome. <ríe> <ríe> <ríe> Mejorame las armas porque si no te voy a cagar por dentro. <ríe> Mejorame las pistolas, la un objeto, las marcas indican que una vez estuvo encajado en una pieza. La Dame puta. la de guay, me chupa el vamos a la descripción. Che, pero pará, ¿puedes, eh, eh, ¿una pieza? ¿Qué, ¿Qué pieza, boludo? en donde estamos sentados, boludo. Pará, no, pará. <risa> pará, tiene que haber algo. Que digas, esto va acá. No. A ver. Tengo un negro que esté... Objeto con una colla verde encastado en su interior. La marca de su parte de atrás indica que una vez estuvo encajado en una pieza. ¿Qué, qué pieza, porro? ¡Oh! A ver, ¿le falta algo? Dos Do Una Dos Listo, ya está Ah, no, falta, falta una, falta una, falta una, mira mira La de arriba, ahí Falta otra Ay, pero, wey, En parte, ya, para el compramos un Que no pasa Guarda, ya, ya? que... Que lo compramos línea. ¿Bueno, que en la mes, en quincena, ya, güey, que no me pagan quincenas ya, que al le han pagado algo Pero Ya ¿No? es que... ¡Ramón! ¡Ramón! Ya, que te Ya, que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 Tiene un nombre, viste, el, el cosa que que. Pará, boludo, eh. El. Ah, se me fue el nombre. ¿El contratista? No, forro, tiene un sí, nombre. Sí, sí, Uy, sí. la concha de tu madre. Ya te dije Ramón que haga bien la cosa, porque si no no va a venir a tirar la bronca y vamos a ir a la mar. Claro, la... no va a tirar la bronca. Ah, no, ni tenemos... el nombre, boludo. Pero era algo así. Ah, me sale el capataz, boludo. No. no, no. Ah, tiene un nombre, bueno, no se me acordaba. Precaución. Precaución, si sobrecaga que... la goneta, hasta que salte cotazo. Lo hace con casco, el... es que te... <ríe> Ah, me olvidé el nombre, boludo. Agura de... <ríe> el... <ríe> ¿no? ah, no, que está, wey. Hay que luchar en chipad a la. Eh. Hay conserje en aquel. Ah, en mi instinto no, que ahorita no me acuerdo, boludo. Con el Nico estamos ya que trabajamos ya cuatro días seguidos y no nos pagan que. Vamos a ir a hablar con la. Pará, no, no, pará, pará, pará. No, no, hombre, no me acuerdo, boludo. Estoy haciendo mi casa yo que me quiero ir a mi señora, la Choli. La Choli. ¡Para, viejo! ¡Tompe pedazos! ¡Mataron a Tito! ¡No, Tito! ¡No es eso! ¡Uh! Sarmiento, uy! ¡No, ¡Uff! uf! ¡Uf! ¡Las bolas! Estamos ¡Uy! La ¡Eso de... está de ruta! Estamos en la etapa de excavación ahí con los muchachos y no hay, ni, no hay ningún tipo de seguridad. Ya que... Ata <risa> se... tenemos miedo porque acá no nos no, no dan la cosa que nosotros necesitamos, nos hacen firmar. ¡Ah! Nada, esto ¿no? está por explotar, boludo. ¡Salí de acá! Cuando yo era pibe, ¡No! ...es cantidad de veces que explotaban cosas alrededor mío. uy ¡Viste ¿sí es eso! Le pegaste un tiro a la... Sí. ¡Ahí explota! ¡Explota! ¡Explota! ¡Explota! ¡Uy! ¡Ahí está! Me olvidé cómo... ¡Uy! ¡Joder! Ah, me lo dije como se llamaba, te juro, boludo. Tiene un nombre. Seguramente no lo lo en hacer. los comentarios le van a poner, boludo. No me, me... me puedo acordar, eh. Pone ob obrero. <cuchos> no, no. no sé. <cuchos> <a> obrero, eso, <susurra> La puta madre. El cuarteto obrero. El cuarteto del de obrero. Come, te corto. Sí, sí, sí. Come. 30 cortes, boludo. Lo hice fiambre. Ahí está. Tiene un nombre, no me acuerdo, boludo. Odio, no, yeah, me salió un texto de Marx. La definición de Marx? salario. Eh... Que es el libro de... Uy, ¡El capitán. De ¡Puta! Se mató solo, boludo. Se mató solo. Ah. Che, pero... Bo, bo, bo. Va. Creo que. A ver. Ah, tengo que tirar esta mierda, boludo. Es una palanca o sea, para mover la vagoneta. Ah, una palanca ahí. Tirar que... la palanca y sí, boludo. ¿Ya y que, ahí viene, ahí viene, parece bien encofrado encofrado ya. <risa> uh, uh, uh, uh mirá que rica TNT. TNT, ¿no? TNT. Coger, ¿qué? Coger, ¿qué? La no, me olvidé, me olvidé. Pero bueno, yo me voy a acordar. Yo me Este y... capítulo se trató de que no me acuerdo de que no se decía, boludo. Así que gente, si se acuerdan... Digan, no, che, manga pelotudo se llama así. Pero yo me se me fue de la cabeza. Me acuerdo de todo menos ese nombre. puta madre. Bueno. Ya veo que el boludo este si quiere de acordar de un nombre que es jefe. <risa> <risa> Estúpido, ¿verdad? Eh, dale, ¿qué onda? Sarmiento ¿Te Uy, se cayó ¿No Sarmiento, boludo. No sé che, no sé qué hacer, boludo. Y así como se cayó Sarmiento se cae en la educación ¡No de sé Adriana. qué hacer! Tengo que hacer algo, no sé qué, boludo. Bueno, bueno, pero vamos a dejar acá si la gente. Bueno, dejamos acá, o si no es muy largo. Y ahora veremos qué pasa con Leon Kennedy y la dañamita. Y voy a buscar cómo se llama eso, boludo. Así que chau, gente, ¿Sí? suscríbanse. No, no, no, no, no.